Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal de costura fácil Mi nombre es Manoli En esta ocasión os voy a enseñar cómo sobregrar a mano eh, Este tejido en algodón Es muy muy fácil y sencillo de hacer eh, Pues como veis Tengo aquí este trozo de tela en algodón vamos a, a recortarlo para que quede recto cogemos aguja, la ensaltamos en hilo sencillo, le hacemos el nudo le he puesto el, el hilo de este color en blanco para que las, eh, las puntadas se las vea ahí mejor bueno pues empezamos a sobrehilar introducimos la aguja haríamos las puntadas unidas una detrás de otra más bien juntitas que quedaría mucho más bonito el sobrehilado el sobrehilado eh, pues sirve para para cuando tengáis las prendas en farda, vestido, blusa, pantalones pues las costuras que van hacia adentro para que no se de hilache, pues le hacemos lo que es el sobrehilado eh, también lo podéis hacer a máquina pero en este caso os voy a enseñar cómo se hace el sobrehilado a mano como veis tiene que ir unida la puntada una a otra bueno pues eh, os invito a que visitéis mi canal de, de manual y costura fácil que eh, pues ahí podréis ver eh, vídeos de bordados, arreglo de costura, eh, manualidades debajo de este vídeo os voy a dejar mm, el enlace para que así lo podréis ver miren pues si vuestro tejido él, se dilacha mucho más, pues os doy un consejo. Lo podéis hacer. Se puede quedar así. Si no, pues haciendo una cruceta con el, en la hebra se, se, echa, se echaría para adelante. Entre el, la puntada anterior, en medio, pues introducimos la aguja y vamos haciendo una cruceta seguimos eh, entre media y vamos así continuamente y se quedaría la costura mucho muchísimo mejor para los tejidos que se deshilachen mucho más la cruceta la verdad se queda muy muy bonita en el sobre hilado y así veis se introduce la aguja entre media de las dos puntadas anteriores jalamos y ya pues se hace fácilmente lo que es la, la cruceta seguimos la hebra hacia arriba introducimos la aguja entre medio de, la, de las puntadas Y así sucesivamente A ver que quede aquí más derechito no coge el tejido sobre él, así y queda más sujeta lo que es la tela y ya para terminar Se asegura con dos o tres puntadas en esta argollita, se me produce la aguja y se queda aquí más asegurada. cortamos más que la hebra y así quedaría lo que es la, la cruceta eso en este caso que si, si vuestro tejido tela se deshilachara más bueno pues sin más que decir, suscribiros darle a like y hasta el próximo vídeo